Buenas tardes, son las 6 de la tarde del jueves, el miércoles, 2 de diciembre, y esto es Gestión Digital. Bienvenidos a todos. Estamos los sospechosos habituales. Tenemos a Julio, Julio García. Buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo. Un placer estar aquí compartiendo eh, charla con vosotros, sobre todo con Juan, el invitado estrella de AChoca. Ah, sí, sí, sí. Ahora, ahora le presentaremos, ahora nos ah, contará. Sí, sí. Tenemos también a Javi, que se tuvo que perder la, la última, pero aquí lo hemos recuperado. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, aquí con muchas ganas de recuperar gestión digital con vosotros y los oyentes. Tenemos aquí unos cuantos entrando en pila. Sí, sí, ya, ya tenemos unos cuantos. Ya sabéis que aquí tenéis el, el chat y que podéis usar el chat tanto como queráis. Nos, nos encanta ver que habláis con nosotros y que, bueno, intentaremos interactuar un poco con vosotros esta tarde. Y ya sabéis que adelante. Y bueno, también vendrá Cecilia, que eh, se le ha complicado un poco acudir, pero si llega a tiempo también va a estar con, con nosotros. Y ya os presento al, al invitado estrella de esta semana. Hoy, eh, esta semana va a ser Juan Cañada, viene de HOK. Y es un tipo que siempre está aprendiendo y siempre tiene cosas interesantes que contar. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Uriol, y buenas tardes a todos. Eh, nada, en primer lugar, muchas gracias por la, por la invitación y nada, espero pasar un rato agradable eh, conversando sobre el tema y, y bueno, pues adelante con ello cuando, cuando queráis. Aquí, aquí, bueno, y también quiero saludar a Gonzalo, que es el que nuestro nuestro coordinador y que está haciendo fíjate, fijaros qué ocupado que está el pobre, porque está al tanto de los chats. De que se escuche, de que se vea, de todo esto. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gusta decir que soy la mano que mece la cuna, Uriol. Adelante. Puedes mecer, que nos gusta mucho. <risa> Normalmente sí, siempre sí. está en, en, entre bambalinas, pero hoy le ponemos cara. Voy a pasarme ya detrás del telón, ¿eh? que veo que va todo bien. Muy bien. Bueno, pero compuesto por vale, quieras, como quieras. Pensarlo. Pues vamos a, vamos a arrancar ya con, con esta sesión de esta tarde. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de eh, cómo nos mantenemos al día, cómo eh, pues nosotros dentro de cada uno de nuestro ámbito profesional, pues es cierto que estudiamos en algún momento una carrera, o un máster, o un curso, o distintas formaciones estructuradas. Pasó ya tiempo y ahora procuramos seguir al día. Necesitamos estar al día tecnológicamente y, y conocer cuáles son los procedimientos, cuáles son las herramientas, cuáles son las metodologías que se están aplicando. Os pues vamos a compartir cómo lo hacemos nosotros, los cuatro que estamos aquí, pero también, por favor, escribidnos. Escribid qué consultáis vosotros, intentaremos ser generosos y contaros eh, cómo lo hacemos nosotros directamente, pero si tenéis alguna duda o queréis exponer al resto eh, una fuente de información o algo que os está resultando útil Hoy en día, pues comunicarlo con nosotros en, en el chat, por supuesto. Entonces ya para empezar y para romper el hielo, empiezo con la pregunta. ¿Qué consultamos? ¿Cuál es nuestra fuente de información? Julio, te, te voy a coger a ti por banda esta vez. Eh, ¿Dónde miras tú? ¿Qué, qué bus ¿Dónde buscas tú la información cuando, cuando la necesitas o cómo te formas tú? Vale. Bueno, eh, yo personalmente y bueno lo comentábamos, no, yo personalmente me gusta mucho acudir a, a, a la fuente primaria, no intentar eh, y sobre todo eh, si, si los equipos de desarrollo y la gente que ha desarrollado los programas han eh, desarrollado una documentación, pues si era la documentación siempre es sinónimo de que vas a dar con, con el tema al menos, ¿no? que, que te que te interesa eh, eh, nosotros trabajamos principalmente, no nos gusta decir nunca nombres de programas, pero Revit, no, Rhino, pues siempre accedemos al Autodesk Knowledge, eh, a los foros de McNeil, ¿no? al Food for Rhino, por Paragasoper, eh, al Dynamo, eh, dynamo Primero, a DynamoBim.org. Acudir a las fuentes primarias yo creo que siempre es una... o intentar, ¿no? Eh, acudir a estas fuentes siempre es una, un, un sinónimo de victoria cuando intentas buscar información sobre determinados temas rel relativos a software, ¿no? Luego hay otros temas más complejos, como temas de gestión y demás, que a lo mejor ya tienes que navegar eh, a través de, de páginas de fuentes contrastadas o de gente que... Bueno, hablaremos también un poco acerca de, de eso, no eh, la fiabilidad eh, de los canales, de los medios, no del contexto, de cuán, cuán conformes nos sentimos eh, consumir la información de un, de, un, de un determinado sitio o de otro. Eh, pero bueno, eh, es pues eso, aparte de de las búsquedas en, en Google ¿no? y saber googlear. sí Por ahora la primera indicación es las fuentes primarias y, y cuando Julio habla de fuentes primarias pues se está comentando, como como ha dicho, eh, quién ha creado el programa. ¿Tienes una duda de Revit? ¿Por qué no vas a la página Autodesk? ¿Quieres saber algo de, de Dynamo? Léete el Dynamo primero al principio que te puede venir bien para resolver. Es decir, estás haciéndole la pregunta o te estás formando con quién ha creado el software, con quién ha creado el programa. Antes podía ser relativamente difícil, pero hoy en día están los medios al alcance de todos. Javi, ¿qué dices tú? tú bueno, yo obviamente también eh, entiendo que hay que buscar en la fuente primaria, no, sea de cuál sea el programa, incluso suscribirse, no, porque muchas veces vamos nosotros a la información, pero si estamos suscritos puede de repente eh, eh, anunciarnos que va a haber una webinar como esta y, y podemos estar enterados sin estar todo el rato buscando. ¿no? Pero bueno, yo eh, quisiera decir que llevo muchos años buscando también directamente desde Google, incluso con la palabra Modélica delante ¿no? eh, Una vez luego entré dentro de Modelical, seguí haciendo lo mismo y veo que muchos compañeros siguen haciendo lo mismo. Y para, buscamos la guideline, para, ¿no? para seguir la guideline que tenemos en abierto, directamente no la buscamos ni, ni en nuestro repositorio interno, ¿no? lo buscamos en abierto y muchos compañeros, que luego hablaremos un poco de eso, de los compañeros con los que buscas información, pues muchas veces ya partimos de esa base, ¿no? oye que lo he mirado en, en esa fuente primaria del programa en concreto y he visto lo que tenéis puesto aquí en Modelical y entonces ya se abre la cuestión, ¿no? Le preguntas al compañero de al lado que es quien escribió la guideline ¿no? y lo tenías a, a tu lado desde el principio. Bueno, eh, estamos viendo preguntas a Google, estamos viendo um, hacer preguntas o meternos en Internet para acudir a un tutorial que ha hecho alguien que ha desarrollado el programa, un tutorial de Autodesk, un tutorial de Trimble, por ejemplo, y lo que estamos viendo es que está todo a nuestro alcance. ¿no? Tanto Julio como, como Javi nos están contando que está todo al alcance y que somos nosotros los que mediante la pregunta que hacemos y cuál es nuestra preferencia al buscar estamos discriminando cuál va a ser nuestra fuente de información. Quería apuntar que para mí el, el saber, el aprender es algo activo y que requiere esfuerzo, que no es simplemente hago la búsqueda y ya me lo va a arreglar y, y casi que va a operar el, el software por mí, ¿no? Y no es así. Requiere esfuerzo y hay que aprender. Eh, Juan, ayer, cuando comentábamos un poco de qué íbamos a hablar, Juan aportó una idea muy muy buena acerca de que hoy en día tenemos a un, un acceso a la información no estructurada, es muy plana, todo tiene el mismo nivel jerárquico, todo está a un clic en Internet y es nuestra labor estructurarla, ¿no? Juan, cuéntanos algo más de eso que, que nos dejaste a todos. Vamos, con la boca abierta. Joder. Bueno, a ver, eh, ¿cómo empiezo? Eh, pues bueno, partiendo de la premisa de que para mí la información es, es un continuo en el cual eh, desconocemos cuál es su soporte y, y digamos que para centraros esto, pues eh, si nos trasladáramos hace 15 o 20 años cuando estudiamos en la universidad y uno de, de nuestros profesores nos planteaba un problema, pues nosotros eh, acudíamos a la biblioteca, buscábamos eh, los libros que nos habían aconsejado y allí buscábamos los modelos que nos servían para resolver eh, la problemática que se nos había planteado en nuestro determinado contexto. Pues bueno, eh, está claro que esto eh, a día de hoy, como explicaba Oriol, eh, previamente pues no funciona así. Eh, digamos que la información ahora está diseminada y está diluida en, en todos estos medios digitales en una cantidad eh, enorme tanto de, de formatos como, como de medios y eh, aquí es donde nosotros, yo creo que tenemos que hacer eh, una, una crítica, por decirlo de alguna manera, y mm, digamos que construirnos nuestro menú. Y cuando digo construirnos nuestro menú es construirnos eh, nuestra narrativa. Nuestra narrativa no es más que construir una estructura donde exista un orden, una jerarquía y una, una serie de filtros y, y, y una serie de, de gestiones para toda esta información para que podamos, eh, digamos, eh, tomar esta información y ser operativos en, en la realidad y en la práctica profesional contemporánea a día de hoy. Entonces, era eso más o menos un poco lo que, lo que comentábamos. Riol era ese un poco el planteamiento. Sí, eh, te, te referías a eso, pero sobre todo nos gustó mucho el valor que le dabas a decir, bueno, si yo tengo que desarrollar un trabajo determinado, otra cosa es aprender a usar una herramienta, pero si tengo que, que hacer un trabajo determinado, lo primero que tengo que hacer es averiguar el estado de la cuestión, el estado del arte y para eso me toca sí. estudiar. Y tengo que estudiar. Y estudiar significa ordenar un acceder a un conocimiento y ordenarlo de tal manera que yo lo pueda aprender. Y además, dejarlo guardado de tal manera que yo lo pueda consultar. entonces Aprendizaje, consulta, Correcto. ordenar la información. Mm. Es algo que cuando vamos a, a una escuela o a un máster o a una universidad mm, somos, somos bastante pasivos en el sentido en que ya se nos da una estructura. ¿no? Hay una persona que es el profesor o la profesora o el maestro mm. que ha hecho la labor de organizarlo y ordenarlo para que nosotros eso ya lo tuviéramos eh, más asimilable. Pero cuando consultamos en Internet, nos toca hacerlo nosotros, ¿no? Y a veces se nos olvida, a veces a mí se me olvida. Entonces, ese punto de vista que nos dabas tú ayer de, no, no, yo es que me creo un dossier. Claro, yo quiero que te extiendas sí, sí. en ese punto en el que hablabas de configurar ese menú, ¿no? Que jerarquiza y discrimina, que va más allá de, de la colocación de, de determinadas páginas en un menú de favoritos, ¿no? Correcto, sí, sí. Bueno, si sí, hablábamos del estado de la cuestión digamos, de la manera en la que en la que trato de organizarme, es eh, el tema que esté tratando o el, o el tema que me interese, lo que hago es que mediante alguna, alguna aplicación como Zotero o hay muchas en este caso, tú eres capaz de organizar toda la bibliografía que has consultado, todas las páginas, eh, todas las páginas web, todos los webinars, y viene todo organizado por tanto por fechas, como por autores, como por intereses y todo eso, digamos que es el trabajo que tú has hecho vale, para investigar sobre ese tema antes de eh, poder trabajarlo o poder tratarlo, ¿no? digamos que es lo que en una investigación sería el, el estado de la cuestión, pues eh, en efecto existen herramientas a día de hoy para gestionar todo este conocimiento de que tú has ido eh, acumulando y poder aplicarlo a tu práctica profesional o a la investigación en concreto. Pues justo eso. Ayer cuando nos lo contaste nos dejaste impresionados como ahora. No sé, seguro que sonaba mejor. No, sé el, el, el, el resto de la gente que nos está que nos está viendo, si tiene alguna cuestión o tiene alguna preferencia o, o se ha tenido que enfrentar eh, en alguna ocasión. Yo, por ejemplo, cuando, cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo aprender Dynamo, por ejemplo? O dime un curso donde pueda aprender Dynamo. Pues yo siempre les digo, antes de gastarte un euro, nosotros hacemos, pero les digo, antes de gastarte un euro, quiero que leas el Dynamo Primer. Considero que es un tutorial con ejercicios al alcance de tu mano, está en internet y está muy bien estructurado. Te va a ayudar mucho a ordenarte la mente, porque realmente quien hizo ese programa es quien ha escrito ese tutorial y pretende que comprendas cuál es el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Eso, es, ha construido un relato, ¿no? Ha construido un relato. Sí. Y, y bueno, pues eso es siempre de agradecer, ¿no? Que no tengas tú que construirte, eh, que trabajar la narrativa, como comentaba Juan, para construirte tu propio relato acerca de un tema. Eh, no, o sea, y... comenta, comenta, Uriel? ¿no? no, no, digo que hay acercamientos a, a software cuando hablamos de herramientas que vienen muy bien, ¿no? Eh, y por no decir siempre a Autodesk, eh, aunque ahora comentaré otro ejemplo, pero Tecla igual, Tecla tiene un sistema de tutoriales casi en árbol, en el que tú puedes ir eligiendo qué rama quieres ver, que es fenomenal, a mí, a mí me, me fue muy útil para, para aprender ese software. Eh, después está el, el acceso a la información, ¿no? cuando trabajamos en ingenierías y, y es quien ya está usando ese programa el que viene y te cuenta cómo se usa SAP, por ejemplo, o cómo se usa Cubus o Sophistic, pero ¿y cuándo eres tú el primero? ¿Cómo lo haces? ¿Es posible? ¿No es posible? Eh, ¿A qué nos acogemos para asumir que somos nosotros los primeros en un entorno laboral que estamos investigando sobre una cosa? Eh, comentamos también ayer preparando la, la sesión esta de hoy y Juan nos nos ponía mucha luz en la comparación con el par o en la pregunta al par para saber si una fuente es fiable o no. Quiero saber, la gente que nos está viendo, ¿cómo os dais cuenta vosotros si una fuente es fiable si no es fiable? ¿no? Más allá de las cosas súper evidentes, si os están anunciando Viagra, pues tiene, tiene poca pinta de que, de que es una fuente fiable. ¿no? Pero, no sé, Juan, te vuelvo, te vuelvo a coger al vuelo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era aquello que nos decías ayer acerca de consultar al par? Bueno, pues para mí el, el par me parece fundamental. El par es eh, alguien... Eh digamos, de, de tu generación con inquietudes y con curiosidades similares en el que tú personalmente te apoyas para ir calibrando tu opinión sobre, sobre los temas. Digamos que puede funcionar un poco como de espejo también, ¿no? A la vez que hablas, pues eh, te ves reflejado y, y vas sobre todo, eh, digamos, eh, Comparando información, chequeando y viendo pues, oye, pues si lo que estás diciendo, lo que estás pensando o lo que estás proponiendo está como, o, como muy lejos o muy cerca, ¿no? Es como es una especie de recalibración. Digamos que por un lado, como a día de hoy, todo está mediado, toda la información está mediada. A veces es necesario este, este par que te, que te acerca un poco más a, a, a una realidad más física, por decirlo de alguna manera. No digo que la realidad virtual no lo sea, que sí que lo es pero una realidad como más, más física, más de tú a tú, que te hace, eh, digamos, saltar como de una información más mediada, más de altura, un zoom aún más de arriba, a algo más, más concreto, más específico, más, eh, bueno, más, más real, pues, pues digamos que el par operaría, operaría así en, en, en la formación. Sí, en, ah, comentábamos que dentro de una empresa, pues tus pares son tus compañeros, ¿no? Cuando les preguntas directamente, oye, ¿has encontrado algo acerca de? O acabo de ver esto, échale un vistazo que parece interesante, ¿no? También los tenemos fuera de la empresa, pues desde, desde compañeros que han trabajado con nosotros o nuestro cliente, ¿no? Ayer, ayer también comentábamos, ostras, eh, el cliente es una fuente de formación no de información solamente, sino también de formación. Muchas veces tú tienes un foco más o menos reducido porque consideras, puedes llegar a estar hasta sesgado porque vas a cosas que son robustas y en las que crees mucho porque no quieres fallar, nadie quiere hacer eso, pero a veces el cliente tiene algo más de libertad o tiene un poco más de, de inocencia. no Y comentábamos, Julio, la idea de, de la inocencia. Entonces, es sí. un poco... ¿Cómo era aquello de...? de... Sí, yo creo que es bastante fructífera, muchas veces, ¿no? La relación con, con un cliente que mira con inocencia las herramientas que tú manejas y tú miras con inocencia, ¿no? Su, de alguna manera, o sea, inocencia en, en el sentido de, de que, bueno, que a lo mejor te estás enfrentando a sus problemas por, por, por, por primera vez, ¿no? Y él, y él está intentando gestionarlos de una manera eh, completamente novedosa. Entonces, de alguna manera, esa, esa inocencia que hay entre, eh, en, entre cómo miran el trabajo eh, entre los pares... Eh, es bastante fructífera desde el punto de vista de la, de la creatividad y, y sobre todo de, de, de sacar el trabajo adelante. Eh, porque creo que, que, y aquí introdujimos eh, ayer otro término, otro tema que es el tema de la, de la emoción, ¿no? que al final para aprender se necesitaba emoción. De alguna manera el mirar las cosas con la emoción a, a mí que soy que soy súper curioso, eh, joder, me ilusiona, ¿no? me suelo ilusionar bastante cuando empiezo un tema y alguien que conoce mucho, pues, o que sabe mucho sobre ese tema, eh, que me cuente eh, pues, cosas nuevas, es bastante emocionante, ¿no? el, el, la exploración, la búsqueda. Y, y yo creo que es de las eh, relaciones, yo las suelo llamar de caballero escudero, ¿Sabes? No se, no se sabe muy bien quién es el caballero y quién es el escudero, ¿no? Hay una quijotización de Sancho y una santificación de Quijote, a mí me gusta decir. Y, y es bastante, bastante bonito, ¿no? Y eh, yo creo que se producen, eh, bueno, escenarios de, de aprendizaje real en ese tipo de relaciones, ¿no? Eh, y, y normalmente suelen pasar con, con clientes, ¿no? A mí me han pasado con, me ha pasado con clientes, pero también con compañeros, cuando empiezas a abordar un trabajo que es completamente nuevo, ¿no? Para, para ambos, o un trabajo que a lo mejor es bastante, está bastante mascado por, por, por uno, pero no por el otro y para necesitar de, de la labor del otro. Bueno, simplemente eso. También, si sí. incidir, ¿sí? Uriol, en, Adelante, en, en, en esa visión en la que, eh, bueno, se puede pensar las cosas desde, como se dice, fuera de la caja, ¿no? Al, al tener a alguien que, que no está institu institucionalizado, ¿no? Como dicen en cadena perpetua, no no... No tienes el, el, el mismo concepto de visión, ¿no? Cuando tu par es exactamente igual que tú, es difícil que se vea un pensamiento muy, muy distinto, ¿no? Cuando en, eh, haces ese tandem con una persona nueva muy buena en un área junto con otra persona muy buena en, en otro área, la solución eh, va a ser muy novedosa, yo creo, para los dos. Y es muy necesario mirar soluciones fuera de la caja. Hacemos. Hablábamos Hacemos. también del tema de la contención, ¿no, Juriol eh, Juan el tema de la contención, o sea, que hay que saber decir no a determinadas cosas porque pueden abocarte pues, al fracaso más absoluto, ¿no? De meterte a lo mejor en un berenjenal muy... Sí, entraremos ahora acerca de lo que es formación y lo que es hobby, ¿no? De, de evitar la procrastinación, es. ¿no? ¿Cómo evitamos la procrastinación? O sea, eh, chafardear o cotillear por LinkedIn no es formarse, ¿no? No, no nos engañemos, ¿no? O, Sí, si vas buscando demanda. algo y lo vas a utilizar, sí, pero... Antes, Julio, perdona, para, para cerrar un, un segundo esto de lo, de lo que hablamos del par, eh, lo digo porque Daniel aquí nos ha escrito y dice si, si tienes la suerte o la fortuna o la circunstancia de que en tu empresa hay gente con la misma motivación y el mismo interés, también Gorka nos matizaba esto, no solamente que haya profesionales, también tienen que compartir el interés, entonces es sencillo, relativamente sencillo, pero ¿y si eres autónomo? Y me gustaría apuntar aquí algunas soluciones para, para, para esto, es dónde buscarlos fuera, ¿no? Hay grupos de trabajo, hay asociaciones, hay, por ejemplo, se me ocurre eh, pues en Madrid el Madrid Dynamo User Group o los grupos de los grupos BIM, ¿no? Eh, y, y también aprovechando que está aquí Eduardo, pues considero que eh, en, en Qatar tienen el Architects Hub que es un buen núcleo de compartir experiencias y de compartir eh, fuentes de información. Y después están directamente los colegios. Los colegios también es un foco de compartir conocimiento profesional. Me refiero al pues, el colegio de ingenieros, el colegio de aparejadores o el colegio de, de arquitectos. Son, son fuentes de información. Entonces, a veces se organizan actividades que te permiten estar en un entorno profesional con unos intereses semejantes o con unos intereses parecidos mira Daniel ahora nos, nos habla del CubinMat exacto sí sí yo recordaba el ahora me estaba confundiendo con el WinClass, que es que es el sistema de clasificación que han Creado desarrollado el UBIMAT, que también es otro grupo de usuarios pues, al fin y al cabo pero date cuenta no o sea qué potencia que tiene esa comunidad de usuarios o sea que es gente que se junta perdonarme mi inocencia no o, o si hablo de manera naif, pero es gente que se junta porque quiere compartir conocimiento y quiere compartir algunos desarrollos que están haciendo y dicen, bueno, pues vamos a desarrollar esto, ¿no? Y desarrollan un sistema de clasificación que se va aplicando, ¿no? Entonces es, es otra fuente más de conocimiento, otra fuente más para, para poderte formar. Más cosas. Gorka nos habla de Autodesk University, desde luego, ¿no? Hay, hay buenas sesiones ahí en en Autodesk University también para, para sí. formarse o está también como otro gran evento europeo creo que es europeo no el Build es otro gran evento europeo el anterior Revit Technology Center no conference en el cual pues, eh, siempre siempre encuentras una sesión adecuada no para el trabajo que tú estás desarrollando no o al menos eh, son bastante o sea, son bastante fructíferos este tipo de este tipo de conferencias sí, sí. Mm. Dicho de otra manera en cuanto a Daniel, si no tienes un compañero cerca, eres, estás muy solo, entre comillas, pues a meterte en un grupo. Puede ser cualquiera, ¿no? Suscribirte y, y bueno, incluso entrar en esa dinámica en la, en la que también habíamos comentado, ¿no? Cuando tú estás en un grupo y te han resuelto cosas, te sientes en la, en el deber de, de devolverlo, ¿no? Y entonces se, se, se empieza a cadena. Incluso de WhatsApp, ¿no? Incluso de. Sí. En, en varios grupos de WhatsApp. Entonces, tenemos por aquí a Evelio, por ejemplo, de, bueno, pues un, una mención, ¿no? A Alex Domínguez Panadero, ¿no? Que creó un grupo de Pym España, que ya hay casi 260 personas, entre, bueno, pues Álvaro Sánchez, Avellán, eh, Manuel García Navas. Eh, y última entrada ha sido, ha sido Roberto Molinos, y bueno, pues muchas veces. Eh, eh, salen unas discusiones, pues bueno, que ya no es de pequeños usuarios, sino sí de, de grandes figuras dentro del BIM, ¿no? y lo que se dice ahí, pues casi tomamos nota todos, ¿no? hay, mucho, mucho, mmm, hay mucha gente que participa y mucha gente que miramos, ¿no? yo he participado muy, al principio, que estoy un poco más fuera ahora, pero, pero bueno, muchas de las veces te pilla currando, te pilla haciendo otra cosa, y creo que hay una cosa que también comentaba Juan y, y algo puede extender Julio, que es como, sobre todo en esto de, del WhatsApp, ¿no? Que es como un medio tan, tan efímero, ¿no? En realidad que no se puede eh, indexar bien ¿no? todos esos contenidos. No se puede hacer un hilo, no se puede reagrupar todo lo que se ha hablado de tal cosa en tal sitio. Y muchas veces simplemente, bueno, pues buscando ese término, ¿no? En, en, en, en, en la conversación, en el grupo, incluso cuando sale algo interesante, pues llevarte ese apunte, reenviártelo a ti mismo, ¿no? Y decir, ahora no tengo tiempo de mirar esto, pero esto me, me, me lo apunto. Hay cincuenta o sea, perdón, hay 255 personas ahora mismo en este grupo. Para que todavía cabe. Yo... Sí, al respecto del tema de la indexación, ¿no? Yo creo que el control F. ¿no? Eh, nos ayuda sobremanera, ¿no? coges un documento vas al control F, al final bueno, no sé si es bueno ¿no? pero a veces te obliga o sea, haces una lectura transversal por culpa casi del control F es como el glosario de términos que comentaba de, eh, al final de los libros ¿no? que te vas ahí al glosario de términos y buscas los, los topics que más te, eh, te apetece a ti leer y, y vas eh, justo a la, a la página concreta para, para leer de lo que quieres leer es bueno, ¿no? pero eh, quizá pues, eh, sí que vivimos en una época ¿no? en la que a veces eso hace, echas en falta el relato, no echas en falta como la continuidad o alguien que estructure eh, o que haya trabajado eso la narrativa eh, para que para que todo cobre sentido ¿no? en tu cabeza y todo encaje. Sí es verdad que a veces eh, esa estructura eh, pues, se encaja mejor de, y ahí hay una crítica ¿no? a la eh, formación reglada ¿no? que no, no todo el mundo necesita la misma estructura para aprender determinadas cosas. Hay gente que, que es muy buena también for, autoformándose y hay gente que es un auténtico desastre. Pero bueno, eh, sí que se agradece ¿no? esa mención al, al maestro, que yo creo que, que los buenos maestros pues nos han hecho siempre de, de emocionarnos ¿no? con lo que estábamos aprendiendo, con lo que teníamos que aprender. Ese es el, el kit de la cuestión. Y no sé si queréis comentar algo más al respecto Bueno, aquí eh, me, ha me ha sorprendido algunos comentarios de Evelio Pero me ha sorprendido lo que coincidíamos que Evelio nos está comentando aquí en el chat Dice, menudo peligro esto del WhatsApp Pero, pero reconocía que es un lujo tener a, a, a gente tan buena al alcance ¿no? Y, y yo que no estoy en ese grupo, pero sí que valoro... O sea, no estoy porque porque me liaría me liaría y entonces ya no trabajaría entonces reconozco el peligro pero también reconozco la potencia de la accesibilidad a gente de solvencia contrastada gente solvencia o gente solvente perdón o el acceso tan directo y tan sencillo que tienes a alguien que tiene una opinión muy formada y que y que a su vez es creador de opinión no que antes era ir a una conferencia, preguntarle al final de la conferencia si eso, no sé, o, o directamente ir a un curso suyo, pero, pero ahora que lo tienes en el teléfono móvil y que, y que le puedes preguntar o que puedes contrastar, cualquier, no sé, a mí me parece increíble la, la idea del, del grupo de WhatsApp como manera o como modo de, de compartir información. ¿no? Otra uh -huh. cosa es cómo discriminamos lo válido de, de lo no del todo adecuado o el ruido de... De lo que es el, el sonido que yo necesito no la, la melodía que yo necesito sí, no sé. Juan, adelante ¿Estás muteado? ¿Puede ser? Sí, creo que estás muteado En el icono, el icono de, de, arri de arriba del micrófono ¿Me estáis escuchando? ¿Me estáis escuchando? Ahora? Oh. Sí ah, Vale, me, ido. me dio la conexión antes y eh, Respecto al par Casi ¿no? me ha ido Sí, sí. Hay que aprender con un par, ¿no, Juan? Que es? Espera que... Sí, hemos... nos hemos vuelto a quedar sin tu sonido, Juan. Arriba debes no. tener un icono... Sí. Parece Ahora que sí. Va. No, creo que no. No te escucharé, creo. Sí. Sí, sí, Sí, sí, sí, vale. sí, sí te oímos. Te, te escuchamos. ¿Y Perdona, ¿cómo? se me ha eh, ido la conexión hace un ratito. Eh, vamos a ver respecto al par. Antes yo, eh, yo lo comentaba porque sí que entendía la figura del par como alguien eh, como alguien cercano con el que tú construías una, una relación y eso lleva un tiempo, una continuidad y un, un feedback, una, una retroalimentación por ambas partes, un, un mensaje que va y que viene, no es solo unidireccional. o sea eh, Yo entendía eso como el par, luego sí que eh, el tema de los chats y demás a mí me parece súper útil. Pero a veces yo lo utilizo más como, eh, como una herramienta ¿no? que tiene una utilidad, por decirlo de alguna manera, para resolver un, un problema. Sin embargo, eh, esa idea de, de, de esa persona con la que te construyes, eh, ya te digo, esa persona puede ser alguien de la empresa, alguien que está fuera, un compañero eh, de la facultad, alguien interesado en el tema. Eso es construir valor en el sentido de que eso eh, casi se convierte como en una en una relación casi como profesional, ¿no? que, eh, que tiene como una trayectoria, digamos, como, como más larga. Sin más, era como apuntar la, las posibles diferencias que veo entre, entre los dos eh, formatos. Hombre, yo recuerdo hace unos años, Juan, cómo nos picábamos tú y yo con Rino. Como... Roberto, no, Roberto creo que no lo disfrutó tanto. Porque él entonces nos daba clase sí. y, y no creo que lo disfrutara tanto como lo disfrutábamos. Pero sí, sí, es fundamental. Otra cosa es que, otra con, con lo que dices de herramienta del chat, el chat sí que permite, eh, o, o este tipo de medio más inmediato, LinkedIn si queréis, podemos hablar también de los de los blogs. Daniel nos, nos mencionaba que pensamos acerca de los blogs, que hago extensivo a cualquiera, a cualquiera que nos está viendo y quiera escribir en el chat. Pero el chat sí que permite precisamente lo de estar al día. No vas a aprender, ¿no? No vas a aprender con un chat. Tú con un, mediante un chat no vas a aprender a hacer algo. No No te acostarás siendo mejor en algo. Que, Pero sí que te puede dar alguna pista acerca de qué deberías estar aprendiendo ahora. ¿no? O por dónde se están moviendo las cosas. Y eso sí que puede ser útil. Bueno, un pues, poco... No sé si alguno de los... que Hay que, bueno, pues tener un par... Y hacer un esfuerzo para aprender Si no es imposible, no hay atajos Claro, o sea, con WhatsApp no se aprende Muchas veces, bueno, es opinión demasiado particular Y, y os animo a todos los que estáis A, a que la contrastéis si queréis O, o que o que digáis lo que lo que os parece a vosotros Pero muchas veces se habla de micropíldoras El microaprendizaje y tal Pues yo creo que aprender todavía es cosa de clavar codos Y demás Otra cosa es Ahora mismo estoy atascado con esta cuestión. No sé cómo se hace esto con esta herramienta en concreta. Me meto en Google, hay un vídeo de dos minutos que lo resuelve. Estupendo, me ha, me ha salido bien. Pero de ahí a decir que estoy aprendiendo, no sé, creo que me ha sido útil para poder resolver un problema, pero, pero no sé si eso es un proceso de aprender. ¿no? O no sé si se puede aprender a base de vídeos de dos minutos. No sé qué os parece. Pues un poco lo que hablábamos de antes, ¿no? Cómo te construyas tú tu camino, ¿no? O sea, puede que te organices muy bien mediante vídeos de dos minutos, muy bien secuenciados, vas a... Ser, puede ser, pero requiere un planteamiento y requiere una... No es que según te vayan cayendo, ¿no? Tienes que plantearte de dónde, cuánto, cómo... O sea, requiere ese esfuerzo, lo sí. volvíamos a decir antes, aunque sea tan fácil como meterte en YouTube, pero requiere sí. una, bueno, pues es como decíamos antes, no una jerarquía, un orden. En cuanto a, a formación reglada ¿no? y estructurada, hablábamos de la, la, la importancia de los cursos de verano, ¿no? eh, los summer camps, eh, los seminarios, ¿no? eh, los másters, eh, todo este tipo de, de, de eventos que suceden en la universidad que tiene valor por sí misma. O sea, muchas personas que... Comentan ¿no? que deberíamos cerrar las cosas que no producen nada, por, como por ejemplo las universidades, no quiero mencionar no a nadie que haya dicho eso, pero eh, no, es que ahora con este estado de pandemia, pues a lo mejor habría que plantearse encerrar eh, cosas que no la universidad tiene valor por sí misma. ¿no? Eh, hablábamos de los MOOC, ¿no? eh, que ahora están tan tan sumamente eh, en boga. ¿no? El, los me lo tienes Open, que contar, ¿qué es eso? Los MOOCs son cursos online abiertos, masivos, que están en plataformas tipo edx, ¿no? Eh, que tienes allí, pues mogollón de, de, de cursos eh, con un contenido súper bien estructurado y, y gratuitos, ¿no? Puedes optar por un por un precio a un diploma, pero si bueno, si no te importa el tema de los diplomas, si lo que quieres es enterarte de algo de una manera estructurada, eh, puedes acceder a los a los índices de los contenidos que se que se, se dan en el, en el MOOC, m o, -O c y, y directamente hacerlo y es una manera bastante creo, que, que está bastante bien luego están los SPOC que son eh, pequeños, eh, cerrados dentro de la universidad que tienes que pagar dentro o sea si estás pagando por ejemplo un máster y demás pues a lo mejor tienes acceso a este tipo de, de contenido lo que también son online no es lo que comparten con, con los MOOC este tipo de cosas yo creo que también son súper útiles en los tiempos que corren pues para para acceder a, a, a formación estructurada, al menos, o a relatos ya estructurados previamente por gente que, que ha tenido que hacer tesis doctorales ¿no? eh, para, eh, y que ha pensado muchísimo eh, sobre los temas que, que allí se tratan, que yo creo que es también el valor. ¿no? Pues hablábamos de, antes se hablaba de Google Scholar, ¿no? de Dialnet, de, de, de este tipo de, de, de plataformas, de ¿no? eh, eh, Academia intercambio que cuando está, está la gente la gente que está dentro de la academia pues las conocerán más eh, y, y podemos hablar también de GitHub no GitLab y Bitbucket eh, que ahora son no. una fuente eh, bueno, bastante, bueno bastante extensa para para antes buscar cosas entrar... sí Julio perdona antes de entrar sí, en eso que es más específico de, de programación por aquí Juan Manuel eh, nos preguntaba si conocíamos eh, experiencias de cursos del MIT y también hablaban de Coursera. No sé si sabéis algo de esto y o sea, ver, si, si queréis sí, compartir he hecho alguna. Algunos. Adelante, Julio. He hecho algunos de, del MITx. De, hay muchos de la Universidad de Stanford, de, de muchísimas universidades. Y de aquí de España también, de la Carlos III. De, de, de, de muchos sitios. Y, y son, la verdad, que bastante... O sea, están bastante bien estructurados. Tienen, tienes un entorno bastante agradable. Eh, yo siento... O sea, que, que aprendes. Eh, o sea, realmente también te tiene que gustar el tema, lo que digo. O sea, no hay, no hay aprendizaje sin emoción, ¿no? Sin motivación y motivación. Eh, pero obviamente, eh, si, lo, si lo coges con ganas y te gusta y te apasiona el tema, pues por supuesto que, que aprendes. Y, a ver, también también es verdad que lo que yo hice es algo súper específico que, que tiene que ver con código. a lo mejor con el código, pues, explicar es y estar con el ordenador, no sé si un eh, máster sobre cocina tailandesa, pues es eh, el, el sitio adecuado o el canal adecuado, ¿no? Eh, pero para para este para este tema yo creo que sí. Yo me Mira, me e Evelio está coincidiendo contigo, nos comenta que no todas las disciplinas se adaptan al formato claro. y, y claro. creo que está coincidiendo mucho. Sí. También me gustaría comentar con Juan, eh, Evelio nos apunta a otra idea, ¿no? Y es el porcentaje de abandono de los MOOC es una muestra de la dificultad del sistema. Juan, que comentábamos eh, el hecho de, hay gente que eh, sostiene que pagar le ayuda a mantenerse en el curso, ¿no? Que algo gratis, eh, si no le cuesta, si no siente que lo está pagando y que le está costando un dinero, es más fácil dejarlo, ¿no? Y puede que no, eh, pero, pero hay, hay gente que opta por eso, por cursos de pago o simplemente por mantenerse ahí, ¿no? No sé, eh, también. Te hago, te hago la pregunta más concreta, perdona, que, que, que esto era muy, muy genérico, pero también la idea de coger y decir, no, yo eh, he estado investigando distintas cosas, pero ahora he llegado a un momento en el que quiero que me lo cuenten estructurado, ¿no? Bueno, pues a ver, eh, por partes, en, en primer lugar, eh, lo importante es eh, partir de la curiosidad de, de uno mismo, ¿no? Y esa curiosidad pues, es independiente de si pagas 5, 10 o pagas 15. Si eso te vale a ti como persona o le vale a esa persona, pues me parece que, pues, bueno, que adelante con ello. Pero yo creo que por ahí no, no deberían ir, ir los tiros, yo creo que, que no, es, no es necesario pagar. Y si a ti realmente te interesa... Lo importante es eh, el esfuerzo y el sacrificio, como tú decías al principio, que eso es lo único, lo único que cuenta para, para progresar y para esta idea de recalibrar un poquito todos, todos los días y, y poner esta... pues bueno, la eh, recalibrar nuestra educación, ¿no? El cómo nos, nos formamos y sobre todo, pues eh, también eh, eh, lo que hay que hacer es desaprender un poquito, ¿no? Desaprender de lo que nos han enseñado previamente, quitarnos de esos prejuicios, de esa manera de mirar, de observar, de categorizar, de lo que sea, y eh, ir, ir transformándonos, que esto, que esto es muy importante, ¿no? No solo, no solo es aprender, sino que hay que, que, hay que desaprender y decir eh, adiós a muchas, a muchas mochilas, o por lo menos yo lo veo así, que, que conforme vas ganando años, pues es cada vez más importante deshacerte, deshacerte de cosas para, para poder abrazar otras otras nuevas. La mirada limpia, ¿no, Juan? Sí. Tener una mirada limpia hacia, hacia un... O sea, el hecho de, de, de desaprender yo creo que conlleva también eso, ¿no? Y lo bonito que es también enfrentarte a eh, un problema, ¿no? Que lo, lo solventabas de una manera eh, hace tiempo y ahora con, con nuevas herramientas puedes solventarlo de otra manera, no lo, re, lo reformulas, eh, lo vuelves a plantear cambias la cambias el método ¿no? de, sol, de solventarlo creo que creo que sí que es importante ¿no? el, el saber eh, de construir ¿no? y construir el conocimiento eh, pero es muy difícil ¿eh? Eh, Si sí si, si es difícil <risa> si es difícil formarse yo creo que eso yo creo que quizás es más difícil quitarse los, los vicios yo me acuerdo en el camino de conducir no cuando te dicen no toques tanto el... Yo, yo, yo llegaba con unos vicios adquiridos y, y, dónde? Pero, si, tú, si no podías conducir Julio que es que te estás buscando la ruina simulador que tiene en casa de, de Play claro el simuladores el G29 de la PlayStation <risa> pero, mira José María nos comenta algo que, que también es acerca de esto y para cerrar este tema de, de, de posibles fuentes eh, pues José María nos dice bueno yo siempre investigo un poco por por YouTube o por Google a ver eh, para poder adquirir criterio acerca de si un curso está bien o no está bien, no buscar opiniones previas acerca de, de un curso o de un producto determinado. Yo la mía particular, la, la, la manera que yo sigo particularmente es antes de pagar por algo eh, hago uno gratis, uno gratis o me miro un tutorial en la web de Autodesk o de o de o de Trimble o de quien sea que ha hecho el programa grasshopper por ejemplo, los videotutoriales. ¿Por qué? Porque si tengo la suficiente, la suficiente disciplina para ver eso, entonces sigo, porque realmente tiene interés. Si no, era solo un pasatiempos y era una manera de procrastinar para no hacer otra cosa que me daba pereza. Y me ponía a mí mismo la excusa psicológica de que a mí me gustaría mucho aprender de algo. No, en realidad lo que estaba haciendo era procrastinando Cerrando este tema, si, si me dejáis, quería recuperar eh, otra cuestión que es, vale, voy aprendiendo, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Y si soy el pionero en mi entorno laboral o en mi empresa o en el estudio donde estoy o lo que sea, soy el pionero que está aprendiendo esto, ¿cómo lo pongo en práctica? Con este un proyecto en el que soy yo el único, Javi aquí eh, seguro que, que nos quiere eh, compartir un poco lo que, lo que nos decía también de... Eh, oye, pues toca confiar, ¿no? Toca, toca atreverse y, y, y contar con un equipo. Claro, o sea, bueno, eh, eso también habla un poco de lo que ha, de lo que decía Julio, ¿no? De, de cómo confrontar un marrón, ¿no? Digamos que poniendo en práctica lo que sabes eh, de, con un buen marrón, pues es la mejor manera de poner en juego lo que sabes, ¿no? Pero bueno, también hay que saber orientar un poco la. la, la educar esa emoción, ¿no? Porque te puede te puedes sobrepasar. Tienes que saber dónde no meterte, ¿no? También. Eh, por ahí diría yo. Está ahora muy de, muy de moda, ¿no? El término tink tinkerer, ¿no? Y los y hacer tinkering, que es como chafardear, ¿no? Eh, coger algo, una pieza de código, eh, probarla, a ver si funciona. A mí, a mí siempre me ha encantado eso, me ha, me ha apasionado. Coger piezas ¿Sí? de... Hacerlo funcionar y luego ya dejarlo ahí, ¿sabes? Se queda en un repositorio que vete tú a saber si luego después lo vas a volver a ver, pero pero es una manera como de demostrarte de a ti mismo, o sea, el tema de chat, o sea, Tinkerer creo, tinkerer creo que es como chatarrero, ¿no? o algo así, ah, es como claro. hacer pequeñas cositas ¿sabes? Eh, funcionales y, y bueno, eh, a mí también me ha servido bastante para... Cacharrear para... Sí, cacharrear sí. Sí. Me gustaría saber qué piensa la gente que nos está viendo acerca de lo siguiente ¿Qué hay que hacer? Aprender, y, aprender primero y después tener la ocasión de aplicarlo o ganarse la ocasión de aplicarlo y una vez se tiene, ahora ya nos toca aprender. En un entorno profesional, me estoy refiriendo ya a cuando... O sea, buscarse el marrón y primero conseguir el marrón y después aprender o ir aprendiendo y si me sale el marrón, pues bueno, lo podré hacer con lo que he aprendido o quizás no. Esto también ligado con esa cuestión de ¿qué hago? ¿Me hago un máster y luego busco...? un trabajo acorde con el máster o me voy a esa empresa que me va a contar es exactamente lo que voy a hacer en el máster, ¿no? Y entrar allí directamente a aprender desde abajo. Yo pienso que es mejor esa. Es más real, ¿no? Muchas veces. Depende también, claro. no, tampoco meternos mucho en tema, pero depende un poco de, de, de, del programa de formación que tenga. Pero muchos programas de, de formación realmente se nutren de profesionales, que como en la escuela, ¿no? Que el, el verdadero maestro es un tío que te está contando por la tarde lo que ha hecho por la mañana en el estudio. Eso. Pero sin saber las posibilidades, ¿cómo vas a poder delimitar el marrón? O sea, me refiero, eh, está bien el tema de la, la exploración, ¿no? O sea, eh, tú saber hasta dónde puedes llegar y cuando ya más o menos tienes una idea ¿no? de hasta dónde puedes llegar, buscar el marrón, ¿no? Pero obviamente buscar el marrón antes de tener idea de cómo, o sea, eso te puede llevar al fracaso más absoluto, ¿no? De cómo, de cómo hasta dónde puedes llegar con, con esa con esa herramienta. O sea, yo lo veo, lo veo bien, por supuesto, siempre es, siempre es bueno tener a alguien que pague la fiesta antes. Perdona que te Javier. Siempre es bueno tener a alguien que pague la fiesta antes y que te pague el, el, el chafardear, ¿no? Pero no siempre vas a ser capaz, ¿no?, de delimitar... Eh, el alcance del, del servicio, del producto que quieres, que quieres hacer, ¿no?, con, con Nada mejor que tener un equipo para asesorarte, desde luego. Sí. Hombre, la experiencia. Bien, yo. también... Juan, dale, adelante, Juan. Sí, eh, que también igual, en vez de un marrón, eso se puede convertir en una oportunidad. Cuando hay una oportunidad, pues puede ser un nicho, un nicho de potencial cliente en un futuro o en un campo que se abre. O sea, que todos esos eh, chafardeos o todas esas propuestas iniciales sí que eh, pueden tener una, una clara dirección a, a una búsqueda en el, en el futuro. Igual, más que un barrón, pues al final sí que, sí que si están bien direccionadas, pues pueden, pueden traer potencial trabajo o un potencial cliente. Y sobre lo que decías anteriormente, Uriol, sobre o sea, la búsqueda, eh, la anterior... Perdona, aquí la pregunta se me ha pasado. Sobre, sobre las propuestas, eh, sobre empezar algo nuevo, lo que, sí que, eh, lo que sí que hay que tener, lo que sí que hay que estar preparado es a que te tienes que dar de, de hostias con, con mucha gente, tanto, tanto fuera como igual dentro en, en muchas ocasiones. Y sobre todo, pues, eh, tenerlo en cuenta, porque si quieres cambiar una, una dinámica... Pues a veces eh, no siempre por las buenas o por el, por el buen camino como que como que entra fácil entonces tienes que estar dispuesto a bueno a dar a dar la batalla sí recuperando el, el asunto de la gestión es decir no tanto desde un punto de vista técnico sino desde un punto de vista de gestión a nosotros eh, nos llegan habitualmente retos ¿No? Eh, tu jefe te dice es un reto y tu colaborador te dice es un marrón ¿no? y, y la cosa es la misma, ¿no? pero cada uno se refiere a lo mismo de una manera distinta pero nos llegan problemas que no han sido resueltos lo que es, lo que sí que es cierto es que existen unas metodologías que se pueden adaptar a ese contexto en concreto para resolver ese problema pero el problema en sí no ha sido no ha sido resuelto si pienso en un proyecto, pues el proyecto no estaba antes lo vas a ir haciendo tú y tienes tus condiciones de contorno y tienes los agentes que pueden colaborar más o menos en llegar a una solución final. Cuando ejecutas una obra pasa lo mismo, la obra no está. Entonces, esa obra no ha sido resuelta, la tienes que ir resolviendo tú. A, a donde quiero ir a parar es a que este es nuestro día a día. Esto no nos puede asustar, porque si nos asusta, o sea, si nos asusta, pues... Quizás no has elegido bien el, el entorno. Este es nuestro día a día. Ahora bien, dado que este es el mismo día a día para cada uno de nosotros, la cosa es cómo lo afrontamos. ¿no? Recuerdo, Roberto nos pone a veces el ejemplo del, del, del náufrago o, o de la persona que se está ahogando en la playa y el socorrista que salta por ella. ¿no? Y, y el agua es el, la misma para los dos, el mar es, es el mismo, lo único que es distinto es la actitud. Uno tiene la actitud de sacar al otro y probablemente sea más consciente de su preparación y su preparación le da más tranquilidad o más serenidad para tomárselo con calma y repetir un proceso de salvamiento. Pero no está resuelto, la persona se está ahogando y él se tiene que tirar al agua, no es un problema que esté resuelto. Perdonadme, me estoy extendiendo mucho, lo que quería decir es que toda nuestra formación no es para resolver Justo lo que tenemos delante, porque no tenemos un ejercicio de examen delante que tiene ya una solución y que alguien nos va a puntuar, sino que tenemos una situación abierta. Eh, eso existe, está abierto y lo que tenemos que conseguir es tener la preparación suficiente para primero mantener la calma sabiendo que ya lo hemos resuelto, hemos resuelto situaciones parecidas y después tener las herramientas, las metodologías, los recursos para poderle dar solución. Y cuando comentábamos aquí en el chat de, de los cobardes o los valientes, pues yo creo que es una temeridad si tu equipo, si tú acometes ese marrón y tu equipo nunca se ha visto en una situación similar. Tu equipo, no tú solo, sino tu equipo además, porque no hay recursos. Ahora bien, si es una situación que no os habéis enfrentado, pero os habéis enfrentado ya con éxito a situaciones similares o peores pues adelante, ¿no? Eso se llama trabajo, ¿no? No es un problema, es trabajo. No sé cómo lo veis. He sacado un tema claro. de la valentía o tem valentía o temeridad, ¿no? Que ya nos, nos vamos de... <risa> ¿También puede salir por otro lado? Es decir, la mejor forma de resolver un buen marrón es no entrar en él. Saber decir? Sí. No sé. Mucho. no sé... O sea... Todos hemos visto compañeros nuestros enfrentándose a, a problemas que no eran los suyos naturales. Pero dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Una regla geométrica? Sí, sé geometría. Venga. Salir de la atrevo. zona de confort. Sí, es bastante fructífero también. Salir de la zona de confort. Sí, sí. sí. Bueno, eh, estamos ya casi en el tiempo de descuento. Queda poquito. Quería aprovechar para que la gente eh, que nos está que nos está viendo o los que nos estáis viendo sigáis poniendo cosas, si queréis eh, que toquemos algún tema en particular o si esperabais que habláramos de otra cosa y no lo hemos hecho antes de decepcionaros, pues comentadlo y miraremos de... intentaremos tratarlo. O Manuel dice, ¿hay algún trabajo que no tenga marrones? Yo creo que no, porque entonces no sería trabajo, sería un hobby. ¿no? no te pagaría te paga mira Juan, eh, Javi sí. te pagan menos ¿no? nos comenta Camino si se puede acceder al grupo de WhatsApp o cómo se puede hacer no sé si si tú conoces cómo yo no tengo ni idea bueno es... estos esto son como los grupos de la Guardia Civil de los pueblos sabes entonces tienes que <risa> con cuidado sí, o... preguntar a las personas adecuadas o una sala de sí. claro pero bueno, podrías. Julio, con... claro, te estás jugando la condicional. Te estás jugando la condicional, está Julio. Primero que sí, de los vicios conduciendo. Me está grabando Ahora... el cacharro del pie. Está ¿eh? Javi, Javi, el tema Dale. del grupo de WhatsApp. No, eh, sí. no eluda. Alex Domínguez Panadero. Lo más fácil es que puedas localizarle por, por LinkedIn y pedirle estar en la sala de espera. Si tienes a alguien dentro del grupo, igual te cuela. No sé. Pero es directamente así. Tiene un formulario para acceder a la sala de espera. Bueno, es un buen sitio para ellos, ¿sí? ¿sabes cuántos hay delante tuyo y eso? Muchas gracias, Evelio. Muy bien. Pues... Hay gente escribiendo, vamos a... Coméntanos, sí. Julio, un poquito más acerca de tu, tu flirteo sí. con el crimen y el delito mientras la gente va escribiendo. Julio <risa> quiere, quiere que entre directamente... A Estremera, quiere que vuelva a estar. La, la crónica negra de, de la gestión digital ¿no? no lo vas a conseguir No lo vas a conseguir sí, sí, sí. Muy bien Bueno pues Dado que se va acercando la hora y, y para no aburriros más Y dejaros con más ganas para el siguiente Si queréis eh, Lo vamos dejando Lo vamos dejando aquí Y, y sí, ya, dejado ya También el link no del grupo este, del grupo de Linkedin para que, que bueno, eh, accedáis y usnáis y, y nada, disfrutéis con nosotros de charlas. Sí, sí. Ah, bueno, claro, si sí, tenemos un, un grupo en LinkedIn con todas estas cosas, fíjate. Sí. Sí. sí. El primero que no lo conozco. A ver, Santiago, suelo encontrar otra cara de la moneda. Cada vez que uno se ausenta del ecosistema académico laboral, por las razones que sea, vive una sensación de estarse perdiendo algo. Estar de vacaciones, buscando más info, bajo la mirada fiscal de la familia. Eso es, eh, sí, sí, sí, es. O sea, Al final estar en la pomada es lo mejor, ¿no? Estar ahí donde se, se cocinan las cosas, yo creo que es, eh, es lo mejor. O sea, la mejor manera de formarse, la mejor manera de emocionarse. Y sobre todo, yo creo también estar con gente ilusión, o sea, que te apasione, ¿no? Y gente apasionada, gente que le guste lo que está haciendo. Yo creo que es fundamental para, para aprender. Eh, yo ahí dejo mi ¿sabes? mi eh, subtítulo ah. Sí, digamos que el, el conocimiento se, se contagia también, ¿no? La ilusión esa se, se contagia ¿no? Y ya sea físicamente o virtualmente en este caso, yo creo que los unos nos vamos contagiando a los otros y bueno, ese interés y esa ilusión pues se va, se va transmitiendo sea física o virtualmente ya todos casi ya lo mismo. Sí lo veo. Sí, sí, Bueno, pues nada, vamos despidiendo. No sé si queréis contar, Javi, quieres. No quieres hacer una frase grandilocuente. Una frase grande como la vuestra, así que bueno, eh, suscribo un poco todo lo que habéis dicho y, y bueno, pues sobre todo eso que el aprendizaje es mucho de, de querer, de, de echarle ganas y como hemos dicho, no pagar cursos caros ni ni, ni, ni buscar atajos. esto terminaría con la frase de, de Juan, ¿no? Saber pide esfuerzo. Ahora eres tú el que construye la narrativa de tu formación. Eso es fundamental. Sí, sí, sí. Pues, eh, sí, sí. pues bueno, hay que saber estructurarse, ¿no? Hay que... Yo creo que tenemos que aprender a... Y si eso pasa por el conocimiento de uno mismo y quizá de sus aspectos psicológicos, de su personalidad, hay gente que le, le, le, le, le, le es muchísimo más fácil empezar temas y les cuesta más acabarlos. A lo mejor tiene que trabajar más esa faceta suya. ¿no? Eh, y hay gente que le enc es muy bueno terminando temas pero no empezándolos y a lo mejor tiene que, que trabajar más esa, esa faceta. Así que bueno... Sí sí sí es eso la motivación de esta sesión era que cada uno de nosotros pues encontraba que, que la información estaba muy plana quien quien nos ha puesto la frase en, en lo que detectábamos era Juan Juan Cañada que nos dijo ayer eso no chicos la información es muy plana no está estructurada y somos nosotros los que nos somos ahora los encargados de darle una estructura a, esa, a esta información ¿no? bueno y, y... Antes de despedirme o de despedirnos a todos, hasta la próxima. Eh, aprovechando que está aquí Juan, quería, quería mandar un saludo a alguien que trabajaba con nosotros o que, que nosotros trabajamos con ella y siempre está aprendiendo y es genial. Tiene una actitud brutal y, y un optimismo al aprendizaje increíble que es Mabel. ¿No, Juan? Sí, Mabel, sí, está aquí. Es que no, no, eh, no la he visto. Ver, es... No sé si estará o no, pero le vamos a mandar sí. el enlace. Que seguro que... Claro que sí, le mandamos un saludo desde aquí. Ojalá haya podido eh, estar en la reunión y si no, pues eh, se la verá luego y... y espero que nos veamos todos pronto. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos, chicos. Hasta la próxima. Y chicas Much... Qué ricasco. Muchas Ura, gracias augura, augura, augura. por la invitación. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Juan. Gracias a So Así ah, que, hasta luego.